Hola, soy Alfes Pro y ya tenemos aquí otro nuevo unboxing de Panini que me ha llegado gracias a las recomendaciones de Tony del canal Freak Online y de Alfes de Tomos y Grapas y vamos a ver qué contiene la caja de Panini. Abrimos como siempre hacia afuera para no cortarnos al revés, así, como dice Tony, para no cortarse. Aquí abrimos. Pues como veis tenemos tres bloques de paquetes, eh, hay algo que creo que no me lo esperaba, a lo mejor hay alguna sorpresa. Voy a quitar la caja para que se vea mejor y seguimos. Ya hemos quitado la caja y esto pues ya sabemos lo que es, recuerdo que Panini durante todos estos meses, cada mes por un pedido superior a 100 euros te regala los Marvel Icons. Yo pedí, ahora no recuerdo me el mes, pero el mes que venía el martillo de Thor, el escudo del Capitán América. Y este mes, si no me equivoco, viene. Vamos a abrir esto con cuidado. Como siempre está muy bien envuelto. Pues efectivamente aquí tenemos el Marvel Icons de Spiderman. Por cierto, el paquete de abajo reconozco que yo no lo había pedido, así que supongo que es un regalo de Panini, una sorpresa. O sea, que ya antes de abrirlo le agradezco a Panini este eh, regalo. Al final del vídeo lo, lo abriremos. Primero vamos a ver lo que contiene este paquetón. Carlos de aquí, de pues toda esta protección, los cómics siempre vienen la verdad que muy bien protegidos, pues aquí está lo primero que había pedido, el Spiderman Toda una Vida de Straczynski y Bagley, esta vez desde el punto de vista de J. Jonah Jameson, eh, tenía este, el Spider-Man Toda una Vida, el, el, el primero que se hizo, me pareció una visión espectacular, muy bien entrelazada, toda la historia, del trepamuros los que somos fan desde que éramos niños, pues la verdad que me ha parecido genial y este quería tenerlo también. Le echaremos un vistazo a ver qué tal, pero seguramente pues este también bastante bien. Recuerdo de todas formas que según el plan editorial de Panini, este verano creo que estarán los dos puntos recopilados. Eh, yo como ya tenía el otro, pues cogí este aparte. 12 euritos y seguimos. Y lo siguiente que encontramos es el Aniquilación Reino de Reyes. Aunque en el anterior unboxing os dejo aquí una foto en la que veáis la última de la saga Aniquilación, pues aquí tenemos de la colección extra Superhéroes Reino de Reyes. Como ya sabéis, me estoy haciendo la saga Aniquilación al completo. Aniquilación, Aniquilación Conquista, eh, Guerra de Reyes... Y las dos galaxias, por así decirlo, que quedaban eran Reino de Reyes y Imperativo Thanos. Me pedí Imperativo Thanos porque de la colección Extra Superhéroes todavía estaba disponible en Panini. En realidad dije que lo más seguro que Reino de Reyes también me la haría, pero con la subida de precios, pues decidí que al final no, que me cogería este pequeño tocho y con esto tendría la saga al completo. En favor de Panini, hay que decir que aunque esta, por ejemplo, lo tenemos a $19.95. Y cada tomo de estos ya vale eh, 20 euros. Por ejemplo, vale este, que esté justamente en la primera parte de Guerra de Reyes, es más tocho. Pues, como veis, comparando, es mucho más grande. La, este es tapadura, este no. Y la calidad, pues, es mejor en el formato que actualmente ofrece Panini, además de más grande. Pero bueno. Cuando te has hecho toda la colección, pues es mucho dinero invertido y he decidido pues, con esto completarlo. Tengo el de Imperativo Thanos en este formato y ahí tendré ahora este de Reino de Reyes. Además, hay que decir que este no incluye eh, el número de guardianes de la galaxia ni el de Nova, que sí que incluirá la tapa dura de la saga Aniquilación de Reino de Reyes. Seguimos con lo siguiente que encontramos. Y tenemos aquí la saga Infierno, el especial con esta espectacular doble página, el 3 de 4, 4 de 4 y 2 de 4. ¿Por qué los elegí estos? Pues porque me hice el, el inicio de la etapa de Hitman con los mutantes, Dinastía de X y Potencias de X, y quería tener la etapa final, la parte del medio... Pues no la tengo, pero quería tener el principio, me pareció muy interesante las típicas páginas explicativas de Hitman, ese quiz que nos hace con el idioma este especial, o como lo queramos llamar, y quería tener la etapa final también en grapa. Supongo que de esto saldrá un Marvel Premier un recopilatorio, aunque se llama Infierno, por cierto, no tiene nada que ver con aquella saga de principio de los 90, Infierno, de Spiderman, y esto enlaza muy bien con lo siguiente que nos vamos a encontrar ahora, porque si quito estos de Hitman, lo que hay debajo es el final de Dan Slott con Spider-Man en este eh, Marvel Saga número 59. Y precisamente por eso me lo pillé, porque es el final de, la, de Dan Slot después de tantos años. Además, en este caso, encontramos el número 800 Amazing Spider-Man USA y un enfrentamiento del archienemigo de Spider-Man Norman Osborn, el Duende Verde, y también aparece por ahí Matanza. Contiene, pues, como podéis ver, unos cuantos números y el final de la etapa de Dan Slot. con... Nuestro amigo y vecino Spider-Man. Y finalmente tenemos otro Marvel Héroes, la sensacional Hulka, la etapa de John Byrne, toda la etapa reunida en este Tochaco que vamos a abrir también ahora. recordar que de Hulka ya hablamos en el vídeo que os dejo por aquí arriba el enlace de cómics para clase, Chicas al Poder, donde hablábamos con, en directo con Gwenpool sí, sí, mirarlo y veréis que es absolutamente verdad, y decía Wenpool que era la única superheroína capaz de romper la cuarta pared. Pues eh, no, sido, no era así, era, ha sido Hulkar, mmm, si no me equivoco, la primera que lo hizo. Este cómic en particular, bueno, toda la etapa de, de John Byrne, recopila toda, toda su, etapa, su etapa, aquí tenéis el índice. Me interesaba en especial porque nos encontramos ante una de las superheroínas, como ya dije en Chicas al Poder, que fue pionera en su época. No solo en Rompiendo la Cuarta Pared, donde se ríe del autor, se ríe de nosotros mismos, los que estamos eh, leyendo el cómic, ya te lo dice aquí en la portada, que además del típico trabajo de superheroína, pues es abogada y... A ver si encontramos... Mira, esta es la, la parte en la que... de repente... rompe el cómic y nos encontramos estas famosas páginas blancas hasta que decide aparecer otra vez. Este momento es para mí un antes y un después en super que rompen la cuarta pared. John Byrne que dejó de ionizar a Hulka y luego volvió, esa tapa del medio no la tenemos, pero el resto sí y muchos extras en este espectacular Tochaco que seguramente voy a disfrutar. Y pasamos ya a ver el regalo de Panini. Vamos a abrir esto. Pues tenemos el tochaco de arte conceptual de Deadpool. La verdad que espectacular. este, Como dice Alfred, de tomos y grapas formato lápida. Com Mira, lo comparamos con el formato del Marvel Saga: una grapa y el formato colección extra superhéroes, así veis exactamente la diferencia. Vamos a abrirlo, pues sin haberlo abierto, como tenemos a Deadpool seguramente también romperá la cuarta pared. Pues este va a ser el cómic de formato más grande que tenga, porque en el anterior unboxing a Panini pedimos el historia del universo Marvel, que por cierto ya me he leído y me ha encantado cómo se entrelaza todo, toda, toda, toda la historia del universo Marvel y, sobre todo, la parte final, que va al detalle del cómic del que están hablando. Si acaso el, el dibujo, a la hora de dibujar, por ejemplo, las caras esas achinadas, pues a mí no me gustan mucho, pero, pero ¿cómo se enlazan algunas de las, de las páginas? Es espectacular, o sea, los splash pages que tiene, eh, o sea, este formato, si te gusta Marvel, eh, esto es un must-have y hay que tenerlo. ¿Ves estas caras achinadas? Pues a mí no me gustan, aquí está lo de la explicación. Eh, mira, aquí tenemos a Hulka. y, y co la composición de las páginas, aquí por ejemplo, para explicar la saga de Aniquilación, que precis precisamente estábamos ahora hablando de ellas, aquí tenemos a Nilus. Pues eh, me parece geni una genialidad. Pues, como ella va diciendo, aquí tenemos el formato más grande que voy a tener hasta ahora en un cómic. Nunca había tenido este formato lápida que diría Alfred de Tomos y Grappa. Y creo que nos va a contar un poco la historia de Deadpool en este macroformato, que va a ser muy interesante ver todas las portadas a tamaño grande. Eh, sus inicios con cable, pues, tendrá X-Force, Arma X, pues nada, lo disfrutaremos también. Gracias de nuevo a Panini por este regalazo. La verdad que no me lo esperaba y es una pasada esto. Pues nada, muchas gracias. Acabamos, hacemos el recordatorio final. Tenemos este regalazo de Panini Comics, Tenemos Marvel Héroes, sensacional Hulk, Hulk a toda la etapa de John Byrne. Eh, Spider-Man Toda una vida, J. J. Jonah Jameson de Straczynski y Bagley. El final de Dan Slott con Spider-Man, es en este asombroso Spider-Man número 59 de Marvel Saga. Y tenemos Reino de Reyes en otro formato diferente, colecciones esta superhéroes. Recuerdo que está saliendo los tomos en tapa dura. Y finalmente tenemos en grapas la etapa final de Hitman con los mutantes. Pues esto es todo, espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.